¿Cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar con ustedes el día de hoy les traigo una notición porque yo sé que muchos de ustedes están en casa aburridos, sin nada que hacer porque simple y sencillamente no han desarrollado pues, pasatiempos que les permitan divertirse o pasarla bien sin estar afuera o sin estar en su celular ¿Ah? Hoy con la tecnología todo el mundo pasa todo el tiempo en el celular o en la computadora eh, pero bueno, para aquellos que son así, que están haciendo eso y que aparte les gustan los videojuegos porque yo sé que hay muchos seguramente ahora que no pueden estar salir, no pueden salir, no pueden ir a trabajar, no pueden ir a, a la escuela pues muchos de ustedes seguramente están en casa jugando videojuegos todo el día y bueno, pues hoy les traigo la mejor solución ya que si tú eres de esos que les encanta estar jugando todo el tiempo, pues por lo menos con esto vas a poder sacar más provecho. Porque eh, a partir de ahora jugar videojuegos va a ser al menos un poco redituable. ¿Qué significa eso? Significa que te van a pagar por jugar videojuegos. ¿Por qué no? Digo, son cosas que to de, todos modos, de todos modos estarías haciendo esto. De todos modos, si te gusta jugar videojuegos... Los vas a jugar, te paguen o no. Pero si puedes hacer o buscar la forma de que te paguen por hacerlo, pues es un gane-gane para los dos lados, ¿no? Y bueno, el día de hoy les traigo esa información. Y bueno, seguramente me van a preguntar, bueno, ¿pero cómo es posible que alguien te pague solo por jugar videojuegos? Bueno, como he explicado en muchos de los videos anteriores sobre cómo ganar dinero, uh, hay muchas compañías... ...que crean cosas, que hacen cosas, producen cosas... ...y bueno, entre ellas, pues hay algunas que hacen videojuegos, ¿no? Y entonces, hacen un montón de videojuegos todo el tiempo, todos los días... ...pero no es lo mismo hacerlos que probarlos y que meterse en la cabeza de los usuarios... ...para saber si los usuarios realmente les va, lo van a, los van a disfrutar o no. Entonces, tienen que, uh, pues, contratar a otras compañías que les ayuden a poner sus juegos en frente de, sus, de usuarios como tú y como yo para que esos usuarios opinen si el juego es bueno o si no es bueno si tiene errores o si está funcionando perfectamente si algunos, algunas cosas se pueden mejorar o todo está perfectamente bien en fin, eh, lo que hacen es realmente eso esas compañías te mandan los videojuegos a personas como tú y como yo que no tienen nada que ver con la creación del juego para recibir una opinión a cambio y esa opinión es un poco más allá de si me gusta o no me gusta ¿eh? esa opinión tiene que ver con el hecho de decir, ¿sabes qué? si sí me gusta porque los no sé, los dibujos o los, las animaciones o la trama o las misiones son muy buenas o sabes que no me gusta porque no me gustan las gráficas, no me gusta esto, no me gusta el otro o sabes que es un poco aburrido, quizá un poco más niveles o hazlo más, más difícil o en fin cualquier opinión que a ti como usuario te venga en la mente compartirla les va a servir a los creadores para mejorar el juego y para saber qué tanto éxito pueden esperar del mismo. Y a cambio de eso, pues te pagan, evidentemente, con dinero, ¿no? Entonces, uh, creo que esta es una muy buena oportunidad para que, para todas aquellas personas que les encanta estar ahí todo el día metidos en los videojuegos. Eh, porque, bueno, pues, vaya, si te pagan, si te pueden pagar por hacer algo que te gusta, ¿por qué no? Yo digo que tienes... Que tomar la oportunidad así que eh, si tú estás interesado o interesada en ser parte de esas personas que reciben dinero a cambio de jugar dinero lo único que tienes que hacer es visitar el link en la descripción que se llama playtestcloud.com y ahí te metes y vas a ver en el menú una parte que dice become a tester que la traducción en español sería: um, vuélvete un probador. Vaya, tester es alguien que prueba cosas. Entonces, um, pues. Vuelvete a alguien que prueba uh, nuestros videojuegos, básicamente, ¿no? Le das clic ahí, te registras, pones tu mail, tu nombre, eh, qué te gusta jugar, qué tipo de dispositivo tienes, si tienes un iPhone, si tienes un Android, si tienes una computadora, si tienes una consola, en fin, toda la información la pones ahí y la envías y te van a contactar a través de tu correo electrónico para decirte cuál es el siguiente paso para empezar a... Eh, pues recibir juegos y poder probarlos y recibir un pago a cambio. Ahora, ¿cuándo te pagan? Bueno, depende de cada juego, depende de cada compañía, pero eh, vaya, realmente los pagos son entre 5 dólares y 100 dólares por juego. Es un margen muy amplio, sí, yo lo sé, pero es que depende de varias cosas, depende de, de realmente qué es lo que busque el creador que es lo que quiera saber de, del juego en específico, ¿no? A veces puede ser que nada más tengas que probar el juego por unos 5 minutos a, la, a veces tendrá que ser que tienes que probarlo por más tiempo por eso los pagos pueden ser eh, pues tan diferentes pero de cualquier modo, como dije, si tú de todos modos estás gastando tu tiempo jugando videojuegos, pues por lo menos ahora puedes recibir algo a cambio de este modo, si tus papás te vuelven a molestar diciéndote que no haces nada y que solo te apas jugando, pues por lo menos puedes responderles diciendo, ¿sabes qué? Sí, tienen razón, pero mira, aquí tengo un montón de dólares para ustedes para que me dejen estar molestando. Y te aseguro que cuando hagas eso, nadie te va a decir absolutamente nada de eso estar jugando videojuegos vale y bueno espero que este vídeo te sirva de algo checa la descripción ahí te dejo el link y eh, bueno si tienes algún comentario sugerencia pregunta deja en los comentarios y um, no olvides suscribirte aquí arriba de verdad eso me ayuda mucho para que yo pueda seguir haciendo vídeos para ti que te sirvan que realmente sean útiles dale like y compártelo si él te pareció interesante. Y bueno, eh, no olvides seguirme en las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, etcétera. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao, chao!